Muchísima atención porque esto es una noticia de último minuto. Putin está visitando cuarteles de las fuerzas rusas en, la, en las regiones de Gerson y Lugansk. La información que están manejando los medios eslavos es que esta sería la primera visita del presidente ruso a estas regiones liberadas. Vladimir Putin visitó el cuartel general de la agrupación de tropas del Níper. El presidente de la federación visitó el cuartel general de la agrupación de las tropas Níper En la región rusa de Gerson informó este martes el servicio de prensa del Kremlin. Posteriormente a acudió al cuartel general de la Guardia Nacional Vostok en la República Popular de Lugansk. Se informó que en Gerson el mandatario escuchó informes del comandante de las tropas aerotransportadas, coronel Mijail Temzninsky, del comandante de la agrupación de tropas del Níper, el coronel Oleg Makarevich y de otros altos mandos militares en la República Popular de Lugansk. También recibió informes del coronel el general Alexander Klapin y otros altos mandos de la situación en dicho frente. Allí en la zona de el frente de batalla.